Un cordial saludo a todas las personas que forman parte de nuestro MOOC. Eh, mi nombre es Albenis Cortés, doctoranda en Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y docente investigadora de la Fundación Universitaria Panamericana de Colombia. Bueno, nuestro MOOC, como ya lo sabemos, es Recursos Educativos Abiertos, Artículos de Investigación y Elaboración de Comunicaciones Académicas. Nos encontramos ya en nuestro cuarto módulo. ¿Qué vamos a ver en este módulo? Nuestro objetivo fundamental es crear publicaciones digitales. La publicación es una de las metas y es el fin último de todo este proceso que hemos venido desarrollando. Por lo tanto, la edición digital es una buena opción para poder dar a conocer nuestras creaciones, nuestros hallazgos y todos aquellos temas que nos interesan en este mundo científico y académico. Esperamos que los trabajos académicos que han venido desarrollando sean publicados eh, y dados a conocer pues, a todo el mundo. Este módulo 4 está orientado a crear publicaciones digitales. Las acciones de difusión del texto científico están estrechamente relacionadas con la creación de nuestra identidad digital. ¿Qué es la identidad digital? Es como las personas en la red conciben nuestro propio nombre. Algunas personas consideran o llaman a esta identidad digital nuestra marca personal. ¿sí? Entonces es cuando escuchamos hablar del branding. Es la elaboración y puesta en marcha de ese perfil que hemos de detectar cuáles son esos espacios fundamentales que nos permitirán, tanto de carácter generalista como de carácter académico, poder tener una presencia constante y claramente elaborada. Hemos de comenzar por nuestro perfil en las diferentes redes sociales y muy en especial en aquellas que por sus características pueden contribuir a la difusión de documentos científicos. Estamos muy familiarizados con redes tales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Yahoo, etc. Estas redes sociales se han constituido en un medio indispensable para la difusión de la información, caracterizadas por una serie de rasgos fundamentales que las convierten en herramientas extraordinarias para la difusión científica. Utilizar convenientemente las redes sociales para el intercambio de ideas en la red depende en gran medida de la competencia digital que tenga cada uno de los usuarios y del nivel de alfabetización mediática pues, de cada uno de ellos. Aquí tenemos, dentro de las principales redes, YouTube, Facebook, Twitter y Google. Pero hemos adicionado unas nuevas, como lo es ResearchGate, Academia.edu y Google Escola. A continuación, vamos a ver cada una de estas tres herramientas, para qué sirve y cómo podemos empezar a tener presencia en cada una de ellas. Iniciemos por ResearchGate. Se trata de una plataforma dedicada a la investigación y a la colaboración a través de la red, que aporta herramientas para la investigación y la difusión del conocimiento y la actividad científica. ResearchGate abarca todas las materias y dispone de una importante base de datos de revistas científicas, así como foros y grupos de discusión. Con un elevado número de usuarios, que son más de 700 millones a nivel mundial, su carácter diferenciador se basa en la opción del autor para poder realizar sus propias aportaciones, poniendo a disposición del público sus publicaciones y recomendando estas a otros para que puedan eh, consultarlas, dependiendo de cada uno de sus intereses. Igualmente, esta plataforma nos permite crear un perfil detallado el que, en el cual otras personas van a poder ingresar, valorar y tener acceso a cada una de nuestras creaciones. En esta diapositiva, vemos cómo nos aparece normalmente nuestro perfil dentro de la plataforma. Si nos concentramos en el uso específico de la misma, nos pues vamos a tener múltiples beneficios. Por ejemplo, nosotros podemos crear nuestros proyectos, como lo vemos acá en la imagen, nosotros podemos indicar a las personas cuál es el proyecto que estamos desarrollando en este momento y cuáles son los objetivos del mismo. ¿Para qué nos va a servir? Básicamente para poder hacer difusión y que otras personas puedan enterarse de qué es lo que uno está haciendo, siempre con el fin de poder generar colaboraciones fuera de nuestros contextos. Esto es precisamente una de las potencialidades de la red. Cuando nosotros adicionamos un proyecto, él nos va a pedir información básica como el tipo de método que vamos a utilizar, el nombre de los investigadores, el nombre de los coinvestigadores investigadores y como lo habíamos dicho, pues cada persona va a tener la posibilidad de seleccionar si este proyecto es de interés y empezar a contactar a quienes los han venido desarrollando. Existen algunos pasos, sencillamente que cuando uno está creando su proyecto se pueden saltar y luego complementar en cualquier momento. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos tener cuántas personas han ingresado a nuestro, a nuestro perfil, cuántas personas les interesa nuestro tema, qué tipo de seguidores estamos teniendo. Adicionalmente, podemos publicar o dar acceso a nuestras publicaciones. Las publicaciones hay que tener mucho cuidado porque no todas las revistas generan un acceso libre a los artículos que nos han publicado. Entonces, no podemos estar subiendo absolutamente todo sin tener previamente una autorización. En el video vemos un ejemplo de uno de los artículos publicados por la revista Praxis respecto a los criterios básicos de calidad, el cual es de mi autoría. Entonces, nosotros podemos simplemente irlo, ir, seleccionarlo y adicionarlo. También podemos adicionar los papers que hemos presentado en diferentes conferencias. Como siempre, es importante primero tener la seguridad de que contamos con los permisos para poder hacer dicha publicación. En este caso, sencillamente llenamos un formulario, al igual que lo hicimos en el, en el caso de los artículos, indicamos en cuál congreso se participó, indicamos el abstract, la fecha en la cual se desarrolló el congreso, en caso de que tengamos el código DOI, lo podemos adicionar. En este caso yo tenía un ISBN porque fueron las memorias del congreso, entonces eh, pues podemos ver que igual allí aparece. Otra de las plataformas que también es muy interesante es Academia Edu, al igual que el servicio de... ResearchGate Academia Edu funciona como una plataforma académica que permite a investigadores y a docentes la publicación de sus textos científicos y la difusión a través de la red. Se encuentra estructurada con un sistema de seguidores, al modo de Twitter, el cual genera sugerencias de contactos y a su vez ofrece la posibilidad de detallar el trabajo que se está realizando en un determinado momento. Dispone de una herramienta de análisis detallada tipo analítico que muestra las estadísticas del número de personas que han descargado nuestros documentos y que las han visualizado. De esta forma también podemos empezar a tener seguidores dentro de nuestras redes sociales de tipo académico. Esta es la forma como nosotros vamos a ver nuestro perfil y en este video vamos a hacer un pequeño recorte. Como lo podemos ver, se puede acceder. Sin necesidad de crear cuentas adicionales, podemos utilizar nuestra cuenta de Google o de Facebook. O sencillamente, pues se puede crear una cuenta adicional. Siempre vamos a poder ver qué es lo que están leyendo otras personas a las cuales nosotros seguimos dentro de esta red. Entonces, vamos a estar enterados de las últimas publicaciones. De igual forma, tenemos la posibilidad de subir los artículos que nosotros hemos eh, publicado. Y de esta forma, pues, hacernos visibles en la red. Otro aspecto interesante, después de que nosotros hayamos subido nuestros papers, pues es que nuestros seguidores van a poder recibir mensajes indicándoles que se encuentra activa una nueva publicación. De igual forma, podemos adicionar los colaboradores de nuestros artículos y ellos se van a enterar que ese artículo ya se encuentra publicado en una red. En este caso, hemos publicado el artículo, pero adicionalmente yo quiero que mis seguidores en Twitter se enteren. Entonces, simplemente le doy clic donde dice compartir, él me va a solicitar o se encuentra ligada con mi cuenta de Twitter y yo simplemente le doy publicar. De esta forma, pues siempre las personas van a estar al día de nuestras nuevas publicaciones. Ya para finalizar, nos encontramos con Google Scholar o Google Académico. Simplemente para que ustedes puedan ingresar, pueden colocar dentro de la plataforma de Google, Google Académico o Google Scholar. Ahora, esta plataforma ofrece la gestión de un perfil académico y posee una gran sencillez, rapidez y características como la gratuidad y el multilingüismo. Nos permite generar un perfil académico de mayor exhaustividad que el ResearchGate y que el Academia.edu, pero su mayor atractivo consiste en la capacidad para buscar e identificar material bibliográfico. Puede encontrarse en textos completos, ya sean en PDF o en HTML y normalmente está ligada a todas las bases de datos de artículos libres o de open source. Google Scholar incluye un determinado tipo de publicaciones. Como son los artículos de las revistas científicas, libros, comunicaciones, ponencias a congresos, informes científicos, entre otros. Cuando nosotros accedemos al Google Académico, nosotros podemos crear este perfil. Como vemos en la imagen, tenemos el perfil de Ingrid del Valle, en el cual nos aparece el tipo de citas que ha tenido durante los últimos años y los documentos que ella ha publicado. Vamos a ver en este video rápidamente cómo es que funciona es muy simple funciona exactamente igual que el navegador de google entonces yo coloco un tema que sea de mi interés y lo puede buscar lo interesante es obviamente que nos buscan revistas aquí por ejemplo vemos las revistas nos aparece el índice de citación y adicionalmente yo puedo ver también mi perfil cuántas citas he tenido puedo dejar mi perfil como público, y puedo estar al tanto de todo el movimiento que hay en torno al tema de mi interés. Bueno, entonces eh, ya que hemos finalizado la parte teórica, para esta semana, que es lo que tenemos propuesto, eh, vamos a desarrollar un foro con en el cual daremos respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué redes sociales son las más recomendables para su uso en la difusión científica y el intercambio de ideas a través de Internet. Y de igual forma, seguimos trabajando en nuestra actividad con el fin de consolidar nuestro comunicado escrito. Una práctica que recomendamos es buscar en la red las revistas open source JCR. El JCR es, eh, son las revistas que están inscritas dentro de la plataforma del Thomson Review y nosotros vamos a poder tener acceso a revistas de alto impacto, con un alto número de citas. ¿Qué les proponemos? Que una vez identifique esta lista de revistas, elabore una lista de cuáles son las revistas que son de su interés y que las pueda organizar por temas, materias o por países. De esa forma, pues va a tener claridad respecto a dónde se puede publicar. Y por último, nuestra recomendación es es buscar comunicaciones relacionadas con el tema que ustedes han venido desarrollando y referenciarlas dentro de su propio documento, haciendo uso de las normas APA. Bueno, entonces ha sido un placer eh, presentarles a ustedes este módulo 4. Les hacemos la invitación para que continúen con todo el desarrollo del curso y que lo lleven a buen término, con el fin de terminar con un documento que podamos enviar a algún tipo de revista y podamos hacer difusión de conocimiento. Ha sido un placer. Hasta luego.